La función distendida es una función que está adaptada para chicos con, con discapacidades para que algunos elementos normales de una función convencional que puede generarle estrés o miedo o susto eh, a los chicos no les produzca más que placer y diversión. Lo que sucede es la luz sobre el público, sobre la platea está siempre encendida, las luces sobre el escenario son modificadas sutilmente para que no haya mucho golpe de luz, mucho, mucho efecto fuerte que pueda generar como un shock, sino que es algo que sea sutil y, y amable al espectador. Los volúmenes no están tan altos, eh, todo está como mucho más suave. Mismo nosotros como actores tenemos que modificar, tenemos momentos de gritos o, o momentos muy exacerbados como de bajarles un poco el tono. Es hacer la obra como se hace todos los días, pero con estas leves modificaciones. Cuando me lo dijeron la primera vez, eh, se me puso la piel de gallina y también tuve mucho miedo, como dije, ay, bueno, ¿y cómo tiene que ser? ¿Lo voy a poder hacer? El primer pensamiento fue qué responsabilidad. Eh, segundo es, bueno, ¿qué hacemos? El desafío me encanta, me encanta. Eh, me parece que es algo que no se hace y se debería hacer cada vez más. Y lo que pasó el día de las funciones distendidas, eh, fue cien veces más, más grande de lo que, de cual, o sea, superó el miedo, como que me corró el miedo completamente a un costado, porque lo que estaba pasando, y encima con esto de que las luces están encendidas, nosotros podemos ver a los chicos, entonces también estamos trabajando con, con la dinámica de lo que los chicos están respondiendo, o sea, te das cuenta si un chico, de repente algo fue muy fuerte, podés aprender a regularlo, pero verlos a los chicos disfrutando, felices, y ver a los padres, Tan conmovidos de poder ver a sus hijos felices y disfrutando y a todos no porque en estas funciones a veces se adaptan sacan butacas también para que puedan entrar sillas de ruedas eh... Todos saben a lo que están viniendo, los chicos pueden hacer lo que quieran. Si quieren bailar en el pasillo pueden bailar, pueden saltar, aplaudir, se pueden venir al borde del escenario. O sea, para los chicos es un espacio de completa libertad. Y el público, los chicos que vienen con las familias, pueden disfrutar de ese momento, de ese momento de comunión entre ellos y con nosotros, que es maravilloso al final de, de la función. Creo que sí, las dos veces que la hice... Eh, los últimos dos temas y el saludo final ya estaba llorando. Sí. Eh, porque uno ve cómo los chicos reciben el espectáculo y además los padres cómo disfrutan de poder pasar ese tiempo en familia. Y en el escenario lo que más tenía que luchar era con no estar emocionada con la situación. Porque, porque el, el hecho teatral es algo que usamos para querer transformar la sociedad y esto está transformando... a. Un nivel que tiene un sentido y un propósito súper importante y súper profundo. Me acuerdo mirar para la, para la platea de arriba y había padres que nos miraban y era gracias, gracias. Y eso es bueno, una de las grandes razones por la cual yo soy actor y artista, es por eso, para poder darle algo de vuelta al público. Eh, un mensaje lindo, esta hora habla de, del amor, eh, tiene mucha risa, tiene mucha magia. Entonces, que los chicos puedan ver eso es, es hermoso, es hermoso. Y, y recibimos una cantidad de amor y afecto que... Me encanta que estemos haciendo esto acá. O sea, es una felicidad enorme. Le llena mi vida de propósito. Y va a ser muy lindo, muy lindo. Es una experiencia única eh, y se genera muchísimo amor entre todos. Eh, y uno se va sumamente agradecido de, de poder brindar esta experiencia y de poder vivir esta experiencia.